Hace poco una seguidora del canal nos preguntaba acerca de qué herramientas utilizamos los consultores. Me parece una pregunta muy interesante y muy apropiada porque, aparte del conocimiento técnico que requiere cada materia en la que los consultores son especialistas o competencias personales como pueda ser la orientación al cliente, la capacidad de análisis y síntesis o la visión de negocio, es preciso dotarse de la metodología necesaria para este oficio.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 ya sea basado en proximidad, en nivel de servicio, en garantías, en precio o en cualquier otro atributo que se os pueda ocurrir que los clientes sientan que es importante. Las curvas de valor reflejan cómo está nuestra empresa en relación a esos aspectos en comparación con los competidores. Siempre que exista, por ejemplo, un atributo mal valorado para todos los competidores, existirá un hueco para que nuestra empresa destaque. Igualmente si nuestra empresa está mal valorada, bueno, igualmente si nuestra empresa está valorada muy por debajo del resto en algún factor, corremos el riesgo de quedarnos fuera de la competencia, fuera del mercado. Las curvas de valor muestran esa comparación a través de un gráfico en el cual en el eje horizontal situamos los distintos atributos que aprecia el cliente y en el eje vertical la valoración que damos a los atributos. Se trata de una herramienta aplicada en los análisis estratégicos para establecer cuál es la orientación que queremos darle al negocio, fijando ventajas diferenciales con nuestros competidores. Dentro del concepto de curvas de valor, el análisis BRIO examina nuestras capacidades, los recursos con los cuales producimos y que proporcionan a la organización una ventaja comparativa.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 Lógicamente la combinación de ellas es distinta en función de los recursos de la empresa, el posicionamiento, la estrategia, etc. Estas estrategias por las que optamos para crecer son, por ejemplo, tratar una mayor penetración en segmentos de cliente en los cuales ya estamos, ampliar territorio, incluir nuevos segmentos de cliente, lanzar productos nuevos, integrar diferentes unidades de la empresa, separar esas unidades en distintas empresas la adquisición de otras empresas complementarias o competitivas o lanzar nuevas líneas de negocio. Estas estrategias se aplican en función del análisis interno o externos que hemos hecho de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, así como también la disponibilidad de recursos con los que contamos para poder invertir. En todo plan de crecimiento se especifican cuáles son estas estrategias y también se les asocia el volumen de crecimiento que pretendemos alcanzar con ellas ya sea de forma porcentual o, o monetaria. Y finalmente, las actuaciones que vamos a realizar para poder desarrollar, poder alcanzar los objetivos asociados a esa estrategia de crecimiento. Es decir, no solamente se trata de identificarlas, sino también de planificarlas en el tiempo. Gráfico dafo CAME La tabla DAFO nos permite realizar un análisis interno de debilidades y de fortalezas, y también un análisis externo,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 El análisis Dafocame va a exigir también el identificar indicadores con los que podamos hacer el seguimiento de esa estrategia para saber si estamos alcanzando nuestras metas. Cuadro de mando integral. En relación con la estrategia y todas estas herramientas que estamos viendo en este ciclo de vídeos cortos, precisamente surge la necesidad de saber cómo vamos en todo momento. Es decir, cómo de cerca nos encontramos de las metas que perseguimos. Para todo ello desplegamos un conjunto de indicadores ordenados que denominamos cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral tuvo su origen en el libro de Norton y Kaplan, quienes dividen estos indicadores en cinco dimensiones diferentes. Finanzas, clientes, procesos, personas y futuro. A su vez estos indicadores se pueden asociar a nivel top, a nivel estratégico de la empresa o a la actividad de áreas específicas como puedan ser logística, recursos humanos, comercial, producción, etc. También pueden ser indicadores intermedios o finalistas. Por ejemplo, el indicador de cuota de mercado es un objetivo que refleja lo que queremos conseguir finalmente. Pero va a requerir de otros indicadores intermedios como pueda ser el número de visitas a los clientes, los visitantes a la página web o el número de propuestas presentadas a clientes. PESTEL. El análisis PESTEL es una herramienta que lo que pretende es identificar y monitorizar los factores externos que tienen impacto en la marcha de la organización. Se suele repetir periódicamente para identificar cambios en el entorno que nos deben hacer reaccionar o darles respuesta. Las siglas de PESTEL representan políticas Económicas, sociales, tecnológica, de entorno y legales. Para realizar el PESTEL tendremos primero que pensar cuáles son los factores principales que en concreto para nuestra organización pueden estar influyendo. Y entonces la situación de esos factores con respecto a nuestra empresa en cada momento podrán ser favorables o desfavorables. Por ejemplo, dentro de las empresas de alimentación, todas las corrientes ecológicas, sociales probablemente afectarán a la manera de comercializar nuestros productos. Las principales ventajas de este análisis Pestel son que optimiza, que simplifica la labor directiva a la hora de tomar decisiones, que ayuda a definir riesgos o ventajas externas que luego podemos verter en nuestro análisis DAFO o que acostumbra a la empresa a adaptarse al cambio, a tener en cuenta cuál es el contexto en el cual se desarrolla para ir modificando las políticas internas con flexibilidad. Porter, las cinco fuerzas de Porter, sirve para analizar de entrada cuáles pueden ser las fuerzas competitivas de una empresa en un determinado sector. El esquema fue creado por Michael Porter en 1979. Fundamentalmente estudia cuál puede ser la estructura de un sector determinado para recomendar o no si conviene invertir en él. Estas fuerzas son cinco. La primera, la capacidad de negociación de los clientes que va a indicar si los clientes siempre van a tener muchas posibilidades de elegir, lo cual puede debilitar nuestra posición. En segundo lugar, la amenaza de nuevos competidores. Si la competencia del mercado es mucha, va a ser más difícil obtener altos niveles de rentabilidad. E igualmente va a hacer que los recursos esenciales de ese mercado se encarezcan. En tercer lugar, el poder de los proveedores. Si existen o no, de manera que nos va a ser más o menos fácil establecer nuestra cadena de valor con ellos pero también su poder de negociación, que puede lógicamente disminuir nuestra rentabilidad. En cuarto lugar, la presencia de productos potencialmente sustitutivos del nuestro, en cuyo caso la inestabilidad de nuestro negocio siempre va a ser mayor. Y finalmente, el quinto factor es lo que se denomina la rivalidad competitiva. Es una confluencia de las cuatro anteriores y que nos va a permitir poder determinar con seguridad cuáles son las mejores estrategias de posicionamiento en el mercado para nuestra empresa. Las siete S de McKenzie es una herramienta que detalla siete diferentes factores internos, llamados esferas, para evaluar si la estrategia de la empresa está realmente alineada con las tareas que desempeña. Si esas siete esferas están alineadas, entonces será muchísimo más fácil ser exitoso. El éxito de la empresa va a depender de que esas siete esferas estén interconectadas, estén alineadas. Al descuidar una de las esferas, se van a generar también desequilibrios sobre el resto. Y si están alineadas, funcionan de forma armónica en el día a día del negocio. Las esferas son, por un lado, las esferas que denominamos duras, que son más fáciles de analizar, incluso de controlar como pueda ser la estrategia, la estructura de la empresa también y el sistema de funcionamiento. Y por otra parte están lo que denominamos esferas blandas que son más difíciles de retratar también y de ir modificando. Se trata del estilo, de las personas, de las habilidades y de los valores compartidos. A diferencia de las esferas duras, su administración es más difícil de concretar, menos tangible, más difusa... Sin embargo, representa la base de la organización, el núcleo del que derivan las políticas que realmente se llegan a aplicar. Son indispensables para poder realmente tener una alineación completa y alcanzar una ventaja comparativa. Pues han salido 12 al final, ¿no? 10, ¿no? Hasta aquí las herramientas que yo utilizo más en los proyectos de consultoría. Pero existen muchas más. Por ejemplo, cada rama de la consultoría, como pueda ser comercial, marketing, sistemas, recursos humanos, logística, dirección de proyectos, desarrollo de talento, cuentan con sus propias técnicas, metodologías y herramientas. Si quieres aportar las que tú utilizas, estaré encantado de que las incluyas en los comentarios de este vídeo. Y ahora, si quieres seguir aprendiendo del tema, te dejo aquí dos vídeos que profundizan en algunas de las herramientas que hemos ido tratando.